cosas, hablar de dudas a, por supuesto tomar o retomar los temas que consideramos cada quien eh, pues fundamentales ¿no? Este, siendo uh, que la temática del curso y del seminario pues es una temática muy amplia eh, dividida en varios, en varios rubros, ¿no? una parte teórica parte metodológica que son los extremos eh, y también la parte sustantiva que tiene que ver con el pluralismo jurídico y con la autodeterminación de los pueblos yo considero personalmente además de que esas son las líneas de, de investigación a las que me he dedicado pues, todo el tiempo creo que ahí es donde se, se resume eh, también en una cuestión de defensa jurídica eh, la posibilidad de una igualdad ¿no? de un ejercicio de libertad y de igualdad entre todos los pueblos no es con los pueblos indígenas sino entre todos los pueblos y entre todas las culturas entonces yo quisiera enfocarme o poner mayor énfasis en esto hemos hablado también de manera a lo mejor sobre todo para aquellos que no este, tienen la formación de abogado eh, de manera a lo mejor un poco por encimita sobre la importancia de los derechos humanos entonces, sobre todo, va dirigida a las personas que no este, tienen una formación jurídica, si tienen, si retienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, para empezar desde ahí, o, este, o retomo de manera general. ¿no? Porque necesariamente, los derechos, cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, estamos hablando dentro de, lo, de, la, gran, de la gran temática de los derechos humanos. ¿sí? Pero estamos hablando de derechos humanos particulares, en un sentido que eh, en su origen, ¿no? los derechos humanos surgen dentro de una cultura particular, una concepción del mundo particular, un momento histórico de la humanidad también particular, ¿no? y que ese desarrollo que han tenido estos derechos humanos, que si al mismo tiempo, eh, ahorita, a día de hoy, nos funcionan como herramientas, que es una de las partes sustanciales del curso, ¿no? de las herramientas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, también hay que tener claro que eh, en su origen una concepción tradicional de los derechos humanos también, también han sido uno de los eh, argumentos que han servido para atacar también a los pueblos indígenas, no a, a las culturas de los pueblos indígenas eh, consideradas no occidentales. ¿cómo ilustró esto? no sé si ustedes han escuchado expresiones como que los pueblos indígenas violan derechos humanos como que los pueblos indígenas venden a las hijas retomando también los ejemplos que decía este, nuestro ponente invitado Nayar ¿no? de que eh, eh, eh, había el ejercicio de la autodeterminación autorizada de acuerdo a la constitución ¿no? a los pueblos indígenas hasta ciertos límites y estos límites tienen que ver con los derechos humanos pero también hay esa concepción de los derechos humanos, y en particular me referiría yo a la concepción de la propiedad privada, ¿no? que surge como origen, como una concepción tradicional de protección de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, que tanto sean, eh, los usamos para bien y para mal como comodín, ¿no? para unos y para otros, unos dicen, libera, sirve para liberar a los delincuentes, otros dicen, solamente sirve para delincuentes, otros dicen, te voy a echar a los derechos humanos nada más por a, haber paseado el perro frente de la casa del vecino, no sé, estoy exagerando, ¿no? Entonces, los usamos como un discurso que sirve para todo, y a veces cuando eso sucede, pues tampoco sirve para mucho. El origen de los derechos humanos, hay que tener claro también, que como ya había mencionado hace un su momento, eh, surge en un momento... Eh, determinado en la historia de la humanidad y también dentro de una concepción cultural de una sociedad particular principalmente la Europa Occidental ¿no? eh, colonizadora esto es que lo que pugnaban los derechos humanos en un principio como, un, como uno por supuesto uno de los derechos a, eh, a proteger primordiales era la propiedad privada uh -huh. entonces ¿quiénes eran aquellos que luchaban para que las autoridades, para que el poder, para que el soberano, el rey o el gobierno, posteriormente el Estado, ¿no? este, respetara estos derechos. Insisto, uno de ellos, la propiedad, pues los pues que tenían propiedad para poder defenderlo. La cuestión es que después, ¿no? posteriormente en este desarrollo de los derechos humanos, estamos viendo que también los sectores vulnerables de la sociedad, aquellos no propietarios en términos generales, pues también utilizan y reutilizan y se reapropian de este discurso de los derechos humanos, pero para decir, bueno, yo también tengo derecho a la propiedad social, ¿sí? Y entonces también no puedo pagar un servicio médico, pero tengo derecho a la salud. ¿Por qué? Porque tengo derecho a la vida. La vida, la libertad, la igualdad y la propiedad privada eran aquellos Bienes que, que surgen ¿no? en este discurso eh, de origen de los derechos humanos. Estamos hablando pues, desde eh, la Carta Magna 1215, este, por supuesto, nos vamos hasta eh, otros documentos históricos, principalmente ingleses. Iván, ¿podríamos bajarle aquí tantito? Porque sí, sí. siento que. Por favor, gracias. Siento que en un momento me voy a poner como pingüino. Este, llegamos por supuesto a la cúspide de, esta, de este discurso de los derechos humanos que es eh, la Revolución ¿no? Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789 este, que aunque ahorita hagamos una interpretación extensiva del título a la luz de los mismos derechos humanos, en, con perspectiva de género, entendiendo a esto como la, eh, la declaración del género humano, pues, ¿no? de, la, de la especie humana, no solamente del de, de hombre y el ciudadano. en Su origen, en verdad, era una declaración dirigida al hombre en sentido masculino, pues género, sexo este, y del ciudadano porque recordemos que en aquellas épocas no todos eran ciudadanos Francia tenía colonias había esclavitud ¿sí? y los esclavos no tenían derecho a la ciudadanía entonces esa declaración que, que surge como eh, la cúspide como el detonante eh, moderno de los derechos humanos era bien específicamente dirigida al hombre y al ciudadano es por esto que Alrededor de ese tiempo, después de, de esta adopción de esta declaración, surge por ahí una activista muy famosa, Olympe de Longe, con una propuesta de la declaración femenina, de la francesa, la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que es una versión este, femenina ¿no? en, de, de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano diciendo, bueno, si los hombres tienen derechos a estos, sobre todo la participación política, bueno, la mujer también ¿no? y en ese sentido es que se retoma el texto de, de esta propuesta de declaración de Olive de Yush. ella era eh, actriz teatral eh, activista y bueno, debido a su activismo pues fue sentenciada a muerte y ejecutada, le cortaron la cabeza que cuando la suben al cadalso ella misma eh, dice si una mujer es capaz ¿no? de subirse al cadalso, también debería subir a la tribuna. ¿verdad? Entonces, con este discurso es que la este, le ejecutan. Bueno, esto es para decir que esos derechos humanos en esa concepción tradicional, pues trae consigo toda una ideología que corresponde a una ideología dominante, blanca, eurocentrista, colonizadora. Esto nos lleva a, a una eh, teoría que, que desarrolla el quijano, ya les había yo mencionado, la colonialidad del poder. ¿no? Y puedo citarles algunos artículos que son eh, pues, eh, susceptibles de ser encontrados fácil, fácilmente en, en internet. Uno de ellos es Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. De este profesor Aníbal Quijano, hay otro articulito que se llama Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Estos artículos, bueno, son muchos, muchos artículos, libros incluso también que se encuentran en Internet, lo pueden encontrar este fácilmente. esto, sobre todo en el primero que mencioné, el docenteismo de América Latina, Aníbal Quijano este, eh, habla sobre... El, el papel preponderante que tuvo a nivel global la conquista, ¿no? la invasión del continente americano. Y también habla sobre la invención de raza y cómo ésta surge como uno de los elementos de más éxito o uno de los argumentos más exitosos para la continuidad de la colonialidad del poder. Es decir, eh, en el momento en que los estados... Que los pueblos retoman su ejercicio de participación política para crear a los estados independientes, es decir, se independizan de los poderes coloniales. No significa que ahí terminó la colonia, no significa que se dio. Uh, punto final, y entonces se retoma la libertad y la igualdad al interior de esos pueblos para que estos pueblos puedan decidir por sí mismos, en realidad, lo que desean para su futuro, para su desarrollo en todos los ámbitos, económico, cultural, político, etc. Lo que dice Miguel Quijano es que el colonialismo continúa de diferentes maneras. También eh, va muy de acuerdo a estas ideas... Nuestro queridísimo exrector Don Pablo González Casanova con el colonialismo interno, ¿no? también lo pueden encontrar en internet, un artículo que tiene el último sobre el colonialismo interno. Eh, Díaz Polanco, Héctor Díaz Polanco habla de etnofagia, también etnofagia cultural, y, y son eh, temas que en algún momento confluyen, ¿no? Aníbal Quijano dice, actualmente no es necesario que una fuerza extranjera...